porque sabe que yo estoy aquí en Nueva York y yo he dado pila de vuelta y ahora estamos más pegado que nunca ahora es que la gente está volviendo loca con la vaina de que de la que yo que lo que eso yo creo yo considero que, que que nos fuimos para atrás pero a la gente le gusta y hay que hacer lo que a la gente le gusta me entiende lo que lo que está mal no es eso lo que está mal es que todo el mundo está haciendo lo mismo porque allá son monos no no, no. no, no porque allá no me pasa, pará, mira yo te voy a hablar, ya me voy a estar un loco Tú sabes que el dominicano, al fin y al cabo, con lo que le coge, uh -huh. hay una fiesta, hay una ola nueva, hay nuevo talento, nuevo chamaquito que salieron con el defraud de, la, de los aplausos y la cosa. A lo mejor que lo que se envasa es porque hay que entender un punto, un punto. Lo que hay que entender realmente es, es que está saturado. Tú me entiendes, ahora mismo está saturado porque estamos perdiendo el torque del dembow que realmente se pegó. O sea, el de, la palabra dembow, ¿no? Eso no es dembow, sí, porque esto, esto es como un dancehall, eso es como un dancehall, pero es una moda que va a durar. Eso sí va a ser una moda, eso, eso, eso. La forma de, de los aplausos sí, pero no el dembow en general, porque es lo que dice que el dembow va a caer, que el que no haga su diligencia, mentira. El que no haga su diligencia, no. Lo que, te digo lo que está pasando con el dembow, que los artistas nuevos no están haciendo éxito. Los artistas nuevos lo que están haciendo discos que suenan un rato y ya no están haciendo éxito, porque lo que se están enfocando es en el que yo soy el que más rapeo, cayendo de la otra rocha, y yo soy el que más rapeo, y no están haciendo los coros, porque los coros son lo que hacen los discos. que se Mira, mira que tú y yo estaban hablando ahorita que la mayoría de los temas tuyos son éxitos, ¿por qué? Y yo no me sé ni un coro de la canción tuya. Ejemplo, el te -que -te -que yo no sé cómo dice el verso, yo no me sé cómo dice, mami, pero no te y el coro. Todo esto tiene lo que se están enfocando, que yo soy lo más, más raperos entonces, el problema entiende, no porque eh, nos estamos desviando al final de la vaina. Porque okay, estamos, tú estás hablando de, la vaina, de los flow y, y yo lo que quiero es buscar a la lógica a esto. Mira, la controversia comenzó contigo de que vaina flor y que tú compraste 5 mil dólares en tenis. Ahora, una pregunta: ¿qué le importa a la gente cuánto te gaste o cuánto te no gaste hermano? Tú y yo sabemos que yo te dije ahorita que yo hice un negocio con The People Music, con Dante y los Tigres, que yo tengo el dinero de invertir, yo lo tengo ahí. Si yo me busco un dinero y yo quiero comprarle, yo tenía, mira, yo tenía, tú sabes muy bien que tú y yo hablamos cada rato, yo tenía que comprarlo, yo tenía mucho yo que tenía que comprarlo y tenía que comprarle también a la hija mía, a la mujer mía y si tanto todito ahí, ¿para qué voy a coger lucha? de que no lo voy a comprar después, porque están ahí, dámelo, dámelo, ya, ya, y eso al final no corre nada porque si fueran que yo gaste 50, es eh, más, yo puedo hasta 100 mil dólares porque yo soy, yo sé Cómo va mi presupuesto, ¿tú entiendes? Pero, oye, el que, el que la gente que critica eso, que no pueda comprarlo. Claro. Pero no. Oye, la gente que, que pasa? su cuarto, la gente que puede comprar, la gente que puede comprar cadenas, ten y vainas, no anda criticando que anda que Lo anda que pasa es que oye, que en el país mío a nosotros nos subestiman y quieren de mi grano que no, porque hay fueron los ahí fue el Alba, ahí fue mucho, ahí han ido muchos artistas. Yo porque... voy para allá. ¿Por qué? para que estén claros. Claro, tú vas para allá, pero como fui yo, ya, paramba, ay, ¿por qué? Si a mí me gustan los malditos, tenis. oye, a mí nadie me va a decir que no compre tenis ni gorra, porque no es por artista, y tú sabes que tú y yo somos igualitos. Oye, lo que es prenda, jersey, gorra y tenis, eso es mi vida, y yo vivo, eso a mí me encanta. ¿Y eso te hace...? Ya. Eso... Si yo puedo, cada vez que yo puedo, lo voy a hacer porque a mí me hace sentir feliz. ¿Tú entiendes? Hay artistas que van y compra 40 mil dólares y nadie dice nada. Pero hay, claro, nadie dice nada, entonces cuando voy yo, ah, no, que tú, va tú, no, que ustedes, que, que esto, que en su carrera, hermano. Yo sé lo que yo estoy haciendo y yo no soy un loco. ¿tú Pero óyeme, yo quiero que tú tomes este momento y tú te desahogues realmente. Porque a mí, a mí yo me sentí mal contigo, cuando, o sea, con lo que se habló de ti. Que te quieren como tirar por el suelo en el sentido de que, eh, para, una mierda, paramba esto. Y entonces cuando tú estabas pegado, cuando estabas También. en un este momento... Cuando pero tú no viste lo que dijo porque ella es que quiere que no sea los artistas de aquí. Pues tú no viste cuando Topo le dijo, porque yo me quilla, Mire, él, él, él, yo, él y yo no habíamos tirado mucho y vaina, pero él, yo lo consideraba mi amigo, y ya yo no lo considero amigo. digo por qué? Porque si él es amigo mío, él no puede decir eso. Porque Topo le dice, ¿por qué no le preguntaste por paramba? Debió preguntarle. ¿Por qué no le preguntó si el mejor tema que ha hecho Dari Yankee con un artista dominicano es él, el mío? Que todavía yo vivo de eso, todavía yo vivo de eso. Por sí, más no. que yo digan que tú estás batido, yo hice 15 fiestas en Europa. En Nueva York no estoy tocando, pero estoy haciendo par de amarre, par de diligencia de eso mismo, de la misma música. ¿Me entiendes? Caramba. Yo quiero, yo quiero que tú eh, le demuestres a la gente realmente, no a la gente, te demuestres a ti mismo como artista, lo duro que tú eres, la trayectoria que tú tienes, el nombre que tú tienes, porque si oye, Condrito, si hoy en día los focos te menciona, Claro. Si a los los te eco, al nombre tuyo con lo que sea. Sí, sea pero yo no vaya. lo veo así. Yo no lo veo así porque yo creo que lo que pasa, todo el que vea los foques, el 90%, por no sé si todo, conoce para Paramba y es lo que está es intentando aquerosiarme a mí porque eso es lo que él hace. Él le encanta que no sea el ayito dominicano. Me Mira, hace. ejemplo tú, que lo estaban hablando ahorita. El guaguán se pegó los otros días. Pero ya para él, porque no es para los fanáticos, Crazy, no son los fanáticos, son los del género, mariachi, escúchame, son los del género. Lo que dicen de que, ah, Crazy está abatido, ya, ese disco cayó, son los del género, no son los fanáticos. A mí ellos me tienen, toditos ellos, que por eso no hago entrevistas, me tienen todo un abatido. Tú una rata, pero son lo del género, no son los fanáticos. Cuando yo me paro en una bomba a echar gasolina, el tigre que está en la bomba, ¡Mierda, para tú si eres duro! ¿Tú me entiendes? Son lo, son ellos, la liga, el monopolio, los bloqueadores. ¿Tú entiendes? Sí. A mí no me interesa que yo me mencionen o no, porque que yo no toco por eso. Ah, pero mira, yo estoy en Nueva York, él me mencionó, me llaman para 10 fiestas. ¡No! ¿Qué me importa a mí esa vaina? Es lo que me está haciendo daño, como te ha hecho a ti, que he ha hablado también de ti que crazy que eh, vaina sé que otro lamborazo de él también que estaba ahí que, tratando de defender la vaina pero como quiera tú lo viste calladito porque le es un fuego, porque él no habló mira mira callado no, no. yo yo estando ahí en una entrevista y me dice para palabritas lo que le respondo para atrás porque le dijo así una mierda adelante de Sergio, me dijo, tú mismo no que Faltando mejor respeto porque lo que yo el respeto ¿Qué? pero ¿Qué? si es ¿Qué? si, ¿Qué? si, ¿Qué? si ¿Qué? es si es mi hue que está ahí o, ¿O Darillán que no lo dice así a los con una persona muy influenciada en la música mira que yo veo mal en los foques yo sí, él a sí. veces tiene que tener cuidado con lo que él dice porque así mismo como él dice que él quiere, que se preocupa por el género que quiere quiere que el género crece él lo, lo, lo pisotea mira cómo está ahora una campaña oye algo tiene a los foques detrás con el trap claro que negocio? sí claro oye, que sí que quiere poner algo por encima si sí, mariachi te estoy, estoy te viendo coque. díselo oye, Eso también negocio, el ambondel, mariachi díselo oye, también Dile. negocio Algún negocio por detrás tiene a los foques con algo que tenga que ver con el no, trap. No, porque... pero crazy, oye, esta, que el trap es el diamante del dembow, hermano, el trap es un maldito género y el dembow es otro. Si fuera así, el reggaetón fuera el diamante del dembow, porque el reggaetón es más, es más o menos la misma vaina, pero con, con, con más sonido. Pero el trap no, porque el trap es un rap, es diferente, digo yo, ¿eh? No, no, no digas eso, no es la realidad, son dos movimientos totalmente diferentes. No, y oye lo que te voy a decir antes de que se me olvide. No, que los nuevos talentos, que la vaina de la mueca, eso es culpa de él, que ese género está pegado, es culpa de él, porque no tengo nada en contra de esa gente, de que lo que hacen mueca, esa gente también, porque están haciendo su diligencia, pero, ¿quién fue que le dio, que le dio pleitecía a eso? ¿Y quién fue que llevó a toda esa gente a entrevistarla, que mira, que la mueca, que la 42 fue él? Él deja de dar el protagonismo a nosotros los artistas que tenemos talento y tenemos un don. Él deja de, de, de darnos la, la, la entrevista a, él, a nosotros por darse la con que ellos. Ah, mira, ella la que hace la mueca en la 42. Dime, y la por... yo veo esa y vaina. No, la... yo, la... de esa... la... yo era fanático. Yo dejé de ver esa vaina nada más por eso. Porque yo un maldito ridículo ahí que yo digo, ¿por qué? Pero mira, honguito Él dijo que Guito, lo... Él tiene la culpa de conguito su... Pase lo que pase. Momento, por, por eso. Lo asume de pilo en Ayer fue que pegó un guito, dijo una entrevista de con guito que también bajón y digo, señor, un guito no artista, un guito loco, un loco, dijo un guito guay, dijo una entrevista, dije, dije, dime, dime, el mismo era el mismo. Yo le quiero decir a los foques que realmente a veces esa boca, bro, que a veces suelta cosas en, en toda la entrevista que, que afecta realmente el movimiento porque él sabe, él lo dice de su propio. Esa es la plataforma más importante de Latinoamérica. Claro, él es el número uno. A lo que es la persona que más sabe del género urbano. Entonces, él es la cabeza del género está. urbano. Entonces, si él dice que yo soy una rata, soy una rata, porque la gente va a decir, es verdad, verdad. ¿Eh? Pero tú no viste lo que le hizo, coño, a, a leyenda del género, coño, de que don Miguel, loco, vaqueró, eh, se quedaron siendo duros, oye. Pero bueno, y mira, para para tú, a, y para que tú la de la vida, mira lo que está pasando con todo, y todo después de que comenzó con esa campaña con don Miguelo. A deculándose los paris. la gente no lo nota. Eso ah, haciéndole daño, don Miguel. Es una estrella, daño. secreto, una estrella, hermano. Pero venga, y acá. don Miguel, y lápiz, todos esos tigres, pero hermano. venga, ah, mano, loco. Pero que el lápiz fue el que hizo el género, hermano. El lápiz es el mejor, loco, porque que el lápiz fue el que lo hizo. Esa tú me entiendes al lápiz. No se le puede faltar el respeto, tú esa, me entiendes. Esa palabra, esa campaña, señor. Y Repito a los focos, usted, usted una persona. Demasiado influencia en la música, es, es la plataforma principal, la plataforma que nosotros nos respaldamos, la plataforma que realmente nosotros los artistas do, dominicanos tenemos como respaldo, entonces a veces yo veo que hace cosas bacanísimas porque hace opiniones bacanas, que uno si es inteligente uno, uno cacha un par de vaina que uno tiene que cogerla de ejemplo, para la misma vez no hunde. No, porque cuando tú te has pegado, tú eres el mejor Pero ya cuando tú no te has pegado, ya tú eres una basura Que no sirve para nada Él ha entrevistado a Bartita, que yo no voy a mencionar Boricua, que tiene muchos que nos suenan Y él lo trata como una estrella Entonces, ¿por qué yo no soy una estrella? Entonces, ¿por qué tú no eres una estrella? Y tú pegaste también en tu país, sin un peso Porque a los boricua le invierten en pile cuarto. A nosotros nos pegamos sin un maldito peso En, en Santo Domingo Y todo el mundo en contra porque En Santo Domingo, oye algo En Santo Domingo, tú tienes a todo el mundo en contra Hasta los amigos tuyos, compañeros Hasta los amigos tuyos están en contra de ti no. Tú no estás pegado, tú no sirves hasta que tú te pegas, ¿sí o no? Claro. No, yo para mucha gente habían dicho que yo no me iba a pegar más nunca y tira el guan guan. No, ellos más... mismos, ellos mismos y los mismos artistas, pero no quiero saber, a mí no me importa, yo no quiero saber ninguno, de dos o tres nada más. De que tú estás pegado, yo me pego, mira, a mí no me llama nadie, ¿verdad? Eh? Ningún artista, tú nada más. Y pal, que son míos, que no voy a mencionar, pues son pocos y no quiero, tú sabes. Pero nadie, no, yo ni me cogen el teléfono. No, pero Los no me coge el teléfono a mí, yo le puedo escribir, no me responde. Pero si yo me hago viral, él me responde. <risa> Normal, ¿Y ¿quién no conoce a los foques? Santiago Matías. Entonces, pero que son todos los artistas, sí. Pero yo estoy ah, tú eres el mejor. Ahora mismo, ¿cuál es el que está pegado? El flow, que es el mejor Hola, ahora mismo. Cuando caiga, flow 28, escucha esto: cuando caiga, ni el teléfono te va a coger. Los mismos que, que están viendo y hablando, que tú eres el no, mejor ahora mismo. Man. Ni el teléfono te va a coger. Eh. Eh. paramos mire. Siga haciendo lo que usted quiera con su vida, siga gastando lo que le dé su maldita gana, enfoque sin en usted, eh, olvídese de vaina. Al fin y al cabo, los comentarios, eh, ¿qué te digo, brother? Sí sé que hacen daño y más si vienen a los focos. Demasiado, en esa parte demasiado. demasiado. Entonces, yo entiendo que él tiene que a veces corregirse esa boca, brother, cuando se vaya a referir a los altistas, porque él mismo hace que les falten el respeto. La gente le copia mucho a lo que el que dice. Mira esa campaña que hizo con ese movimiento. Iki, iki... Mira el pobre Mozart, loco también. Eso da pena, loco. Mozart es un muy infeliz, un tigre bueno. ¿Por qué hecho tanto por el género? Porque hay, hay, hay, el el Hermano, uno... pero vamos a hablar. Para, nadie puede hablar de Mozart. Loco, hermano. Pero si tú sabes los talentos, hermano, que hay queriendo pegar un tema y no han podido. Porque Santiago, no es talento, hermano. Oye, hay, Santiago, hay muchos que tienen talento Diego, y hasta dinero. En Oye, y hasta dinero. El... Dígame. Santiago acaba de entrar en la live. Yo espero que él preste mucha atención. No, no, que hable. Yo quiero que él hable. Yo quiero que él hable. Espérate, ven. No, Desahoga, está ahí. Yo quiero que él hable. ven no. no, que me lleve la contraria. Ven. Que a mí se me importa. A mí se me está importa. Ahí, dale. Pero que yo quiero que él se meta al ¿eh? no está? está ahí, él está hablando. Dale. Él no está hablando, pero yo no le voy a ir. Porque sí. el porque, porque porque Porque sé que me dice que no, porque tú eres lambón de los foca El primer lambón de los foca es que ahí está ahí está ahí, está, ahí está, pero que mételo al live, mételo al like. espérate. yo quiero que él me diga que él me diga a mí yo quiero que él me diga a mí si es si, si eso que él hizo está bien o lo que él hace bien dígame habla, habla tú habla tú, habla tú habla tú habla tú habla tú yo no hago esto de gratis vamos para los el lunes no no hable de eso no pues cuídate yo no hago yo no... Yo no hago poca de gracia. Pero no, pero respóndeme, respóndeme. No, oígate. pero respóndeme, respóndeme lo que yo estoy hablando. Respondeme. Foque, foque, foque. Eso es lo que el foque quiere, Sobiu, para allá, para el programa. Soviú, ¿verdad? Quiere Sobiu, ¿verdad? Quiere Sobiu, para allá. Oye lo que vamos te llegaste Oye, te llegaste. Él lo que quiere es sacarte el jugo el provecho. Tú ir, si como tú estás chupando ese limón. Él quiere sacarte el limón para su conveniencia. Foque, pero tú tenías un bota, meta. Y que yo te estaba leyendo los otros vi, tú no me respondiste, ¿por qué tú no me respondes? ¿Por qué? Si yo soy una matita leyendo, Urbana, ¿por qué? Oye, Foque, ya está faltando el respeto a los artistas, que tú eres una persona demasiado influenciada en la música. Usted... Loco, tengo un nudo en la garganta. Es eh, más, yo voy el lunes para allá y voy con los tigres míos. Usted trompa, arrompar. Usted está y tú vas para allá, tú estás loco. Tú tienes que Vámonos los dos para allá. Oye algo. Y oye algo, Foque, tú que estás ahí. Tú dices que nadie. Caramba, usted que... no va para allá, le dijo, usted está loco. ¿eh? vamos Usted no va, para allá, no va para allá, a mí no me importa. Dame gente no que gana, Me voy a pegar no yo. para, allá porque, para allá, porque ya no fue, pero se que usted va para allá. Dice que no va para allá. Oye, <ríe> oye, no, oye. Dígame a mitad si va para allá. No, yo, yo no voy por ahí, oye. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye. Oye, oye, oye, oye. Él dice, él dice que lo, lo. oye, tú no te has fijado que la mayoría de los, los tigres exitosos de República Dominicana, si no tienen un tema pegado, ya no sirven, son una basura. Foque, ahí vienen los foques con los mismos que no quieren invertir la música. Pero tú, por... no tú no apoyas. Y tú no quieres. Espérate, espérate, eh, la misma vaina. No quieren invertir la música, no quieren que si o okay. Y tú no quieres apoyar lo que es, porque tú lo que quieres está apoyando. Tú esa vaina y después la quiere hundir. Ahora quiere criticar la mueca, la vaina de la gilera en la voz. Y, y era el mismo que le daba eco a eso. Ahora, ahora ya un grito necesita, no después que lo subió el mismo foque hizo que un grito cayera preso, Entonces dime tú foque. ¿Por qué tú llevas un guito para allá, que un guito no es artista? Tú mismo, tú mismo, fue que le diste la, esa prioridad. Para a invertir en la música. A, si tú mismo, el si tú de, mismo de, eres el que nos bloquea, cuando sí, invertimos en la que música. Que la artista no quiere ser inteligente. pero Tú eres, tú eres el primordial, que los maltratos, los artistas. Tú tienes que buscar la forma de cómo valorizar a nosotros mismos. Porque tú comienzas con una campaña de que los ha batido. Eh, el coro de que sí o okay. qué. ¿Cómo que le dice el coro de la banda de Don Miguel? Eh, eh, se quedaron, entiendo, se quedaron haciendo duros. Son duros son demasiado duros para mí una persona que se quedó siendo duro es una persona que tenía mucho talento y nunca progresó en la vida son tigres duros oye bro. Oye, oye oye tú ves tú ves que un fresco tú ves con falta de respeto y que crazy. tú nunca fuiste a la 42 y ahora está haciendo muerta tú no has tirado discos así pero él lo criticó pero está... ayer pero no. él lo criticó oye a los foques tan bárbaro oye a los foques tan bárbaro que él dijo en una entrevista que él es un dios en la tierra tiene que controlar esa boca, Dios castiga. A lo mejor que tú no pegas a nadie. Tú no pegas a ningún artista. ¿Por qué no pegaste mal vivo a la artistas que tú tienes? Tú no pegas a nadie. Eso son los Yo lo que digo es que la. Realmente no la aporta a favor de nosotros del género como debería de hacerlo. Eso es lo que yo entiendo. Lo que hace es que a veces que nos pisotea. A todito, y me incluyo a ti, a todo el mundo, a los artistas que son respetados hace que la gente le falte respeto. un lambonazo eh. también, calladito ayer y no habló nada. Lambón, ¿qué es lo que está hablando ahí? Sequi, hasta Sequi. Un lambonazo, de que, de que tú defiendas, es de que tú defiendes. Sequi, a mí nadie, óyeme, óyeme lo que te voy a decir a ti, Sequi, y a, y a, y a los foques. Oye, digo por qué? Porque es que yo antes me quedaba callado, de que no. Yo no soy igual que ellos, ellos hablan de mí, pero yo no soy, hablo de ellos. Ustedes han dicho de mí hasta cosas personales y yo nunca le había dicho nada de que porque yo no soy así, porque yo soy un tipo bueno, que sé yo cuánto, que sé yo cuánto. Ustedes toditos han tratado de asquerosizarme y de decir que yo soy un loco y ponerme de bufón delante de la gente como que yo soy un ridículo y no han podido. Te digo por qué, porque ustedes lo único que quieren es que yo vaya a rebajarme como fue Jaracá Kiko allá, llorando y los pepe y, y el Crow. Dicen que no, yo, yo me voy a retirar, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque es que yo me busco mi cuarto. Yo me busco mi cuarto como quiera. Porque yo soy parámbi. Todo, todo el que tiene su nombre y tiene y tiene su... y tiene, Todo el que tiene su nombre y es tigre. No pasa hambre nunca. Yo soy cambio Aunque ustedes me pongan a mí, me quieran poner como ustedes quieran. Yo soy uno de los mejores de allá. Aunque ustedes no, aunque doctor, ustedes no lo vean, ustedes lo saben. Sí, no, y ustedes no. lo saben. Tuviste que ayer tú dijiste. Tuviste tú que ayer tú dijiste que no, porque si el de Bocay, que le hice yo, me cantaba chata. Y si cae la bachata, vamos a cantar balada. tigre y hacemos... Tigres. Porque podemos hacerlo, pero el 90% no puede hacerlo. No lo puede hacer porque el talento no le da. Eh. El talento no le da, ¿me entiendes? Mira, mire, le voy a decir una vaina, mire, le voy a decir. Si usted, va, si usted va a la cabina de los foques usted, usted, pídeme a mitad Usted no puede a mí... Págame mi cuarto a los que para para la cabina, que nos dé, que nos dé, que nos dé 500 mil pesos. Vamos ahí. ¡Ja, <risa> <ríe> ah, que nos dé 500 porque va, va, va, se va a llenar de viuya y a nosotros no nos paga nada. El eh, te falta cuatro. dije que, que enseñe la nevera. <ríe> Enséñale la nevera, crazy, Donde tú estás? Pues yo no estoy en mi no, casa. No, no, no déjame enseñar. 200 gorras mañana Ay, 200. 200, yo y 200 y la voy a regalar en el aeropuerto todo, a mí no me déjame importa. Enséñale el, el dolor a los focos, ve. Cuando uno compra, <ríe> fumel, tú no compras no de anoche eso, compras de anoche. El olor, el olor de los foques no le gusta que uno tenga técnico, uno tenga cadena, que uno no tenga nada, que eso es lo que critica, la vaina. Espérate, Crazy, que foque me está llamando en la otra línea, ¿lo? <risa> <risa> espérate, que estoy en el light, like, te llamo ahora. Espérate. Oye, no, no, pero mira, Santiago, usted, espera, eh, Santiago es muy inteligente, loco. Sí, pero cuando el alma fue y gastó 40 mil pesos, no le dijo nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Redimido fue también y la turno cuarto ahí en Kick Sneaker. ¿Cómo se llama? Kick Sneaker, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué qué pasó? Nadie dijo nada. Allá, CX, ni que pagan. Oye, te digo algo. Sé que ha pegado más disco que yo. Yo tengo más cuarto que Seki. Yo tengo más cuarto que Seki. Yo. Y cuando donde te paras tú y donde me paro yo, se ve la diferencia. Es más, es más, te digo algo. Seki no da ni propina en los sitios donde llega. Me lo dicen los tigres yo salgo, oye yo salgo sí. y yo doy más de propina que lo que lo que, que lo, que, que lo que gasto en la discoteca yo voy a Mr. Grill y regalo siete mil de propina y gato $2,000. mil y pregúntale a todos los juqueros y a toda la gente de la calle sé no, que no da ni la hora no pero suelta x suelta sé que tú sabes que sequía al final dime tú, manito se quita ahí. Salma? que se me vaya de ahí también. Que yo no, yo no la veo por artista. Que se vaya de no, ahí. No, Ellos no no graban. Oye, te... ninguno graba conmigo ni hacen nada conmigo. A mí no me importa que graben conmigo tampoco. Eh. No es que yo te diga que... A mí no me importa esa vaina. Eh. Yo grabo con lo que son míos. Eh. Oye, yo grabé contigo normal. Claro, claro. Y no rompió por la cuarentena, loco. Porque, ¿tú ¿Sabes por qué? Se que no... tú te enojas, sé que a ti se te ve en la cara que tú te enojas. <risa> tú no viste que te hiciste los cabellos barato un intercambio y te hiciste un disparate. ¿Qué cuarto tienes tú? Con la cadena de plata Para. esa, va a seguir. Pará, porque ahora dice una moda dice una cadena amarilla, así que blanca, dice cadena. Toda la cadena blanca que hay son de plata, no me hable de eso a mí. No me metan a mí los líos, tú ya sé qué dices, <risa> Sígame diciendo que Foke está ahí, sigue, sigue, dilo. Nah. Coño, loco, qué vaina con Foke, hermano. Foke es un tigre, loco, demasiado inteligente, él sabe. Pero a la misma vez lo que a veces nos no maltrata, al género completo, no nada más. A veces bien. no, siempre, siento partir, toda. Cuando te maltrata a ti, como, como, como, como artista urbano, nos maltrata a todos nosotros. Claro que sí. ¿Entiendes? Loco, okay. ¿cómo ese tipo va a decir? Loco, ¿cómo ese tipo va a hablar del lápiz cuando él andaba con una camarita atrás del lápiz? Dije. Déjame. piensa eso? Espérate, porque eso no es puede quedar así, déjame. déjame... Ya, ¿Cómo yo puedo meter a Sequi? Porque Sequi también, es que ¿qué es lo que tú dices? Sequi que se vaya de ahí, que se vaya de ahí. Sequi. Que nos pague a Sequi para meterlo en el en vivo que nos pague. no oh. que Tú vas a seguir hablando de cadena, Seki, cuando yo te enseñé a usar cadena típica al Lo que yo no sé cómo que tú me hablan de prenda, crazy, a mí. Oye, ve, ve al video al video de conquilo. Y yo te metió de Gucci y con prendas reales en el video de conquilo. Ellos no sabían que era eso. ¿Tú te acuerdas que tú andabas conmigo? Ellos no sabían que era eso. No. Porque tú eres, tú, tú eres el artista loco que siempre ha estado... Oh, oh, y hablando oh, oh, oh. de vida de van vaina falsificada, el 90% del artista dominicano compran todo falso, todo, el 90%, todo, hasta lo tenis, los tenis. Los rejuegos urbanos, que tú me estás hablando, a mí de cuando pero no hable de eso. Háblame tú, mi amor, que tú, tú por 20, dale, dame, dame, dame. Caramba, lo que hay que callar boca, está que, que ponerse a trabajar, pegadico, trabajar y ya, callar la boca a todo el mundo. Estoy que criticando porque vaya, la gente que critica es que está acostando su casa haciendo nada. El tigre es bacano que anda emprendado que anda siempre en bacanería que, que tiene la vaina, no anda criticando a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, usted lo que tiene Por que eso, que eso que yo digo que, es que, que se quiten ollas, porque más hablando de todo el artista y nadie tiene eso. A los juegos que siga haciendo su diligencia, comentando toda la vaina que él quiera, pero al fin y al cabo, bro, que a veces tiene que controlar hacia la boca, porque afecta el género completo, le falta respeto al artista de trayectoria, le falta el respeto artista que... Sequi sí, te para... ayudó, te invité, de pipo Music en la casa. Pero ahí. Oh, mío, sí. La para tuya, mamá, mira, bulín, mira Bulín, mira Bulín, mira Bulín, coño, la Bulín, un hombre, <risa> diablo Bulín, un hombre respetuoso, para esta 7, llamo, para tuya, para mira Bulín, mira esa cadena de plata, Tu tu para, mira mira mira Vale, oye, sabes, esa cadena. Eso, cadena, cadena diablo, es oye. Oye. Es plata, tú lo sabes, ¿verdad? Dime. Ahora cadena. No, pues yo tengo cinco cadenas, pero en Nueva York están robando mucho y yo vine con no, esta bufina. Tú tienes diez cadenas. Te ponen un imán y te lleva el diablo con esta maldita cadena. Ay, tú todavía por ahí, tú todavía tenés eso. Satanás te lleva. eso. Sequi, Hoy, mira, sequi, estaba sequi, hablando con los tigres y me enseñando a tú compraste el reloj aquí. Te lo defiendo, reloj, esa rata. Tú compraste ese, 600 dólares, ¿oíste? Pero que le llega? Esa rata. Déjame hablar, Sequi. Esa rata. Te junté con Paramba, Seki, tiene, tiene su oro, el loco. Tiene su oro. Oye, tú esa rata. Yo lo quiero pila y lo defiendo pila. Oye. Pero no me defendiste ayer. Lo pero defiendo. lo que habló de mí, no pero me defendiste. Que te que... callado, ¿Qué pasó? Pero que tú tienes tu maldita boca, yo soy vocero tuyo, mamá. Pero tuve, tú dijiste antes, oye, antes, antes de tuya lo A mí yo soy vocero tuyo. Lo voy a enseñar, lo voy a subir, que tú me dijiste. Para, pero deja de tirarme, que yo no estoy defendiendo decirte, a ti. cuando fue, fue, tu fue que tú me defendiste, que tú me dijiste. Yo no estoy defendiendo. Yo soy vocero tuyo. Yo soy vocero tuyo. Pero dime cuándo tú me defendiste en qué yo momento. Porque tú dices no se dice está defendiendo. De Uy, usted es no sé un lambón de lo a los poques. Lambón de a los poques. No te pero va lo te lo vas digo, a pegar pero porque a los poques no pega tita. Váyame, mamá. Yo soy relacionista tuyo. Yo soy relacionista.